Muy buenas noches, mis queridos amigos. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente en esta noche y, por supuesto, eh, como siempre, eh, gratos de poder compartir juntos eh, reuniones tan importantes de información y también de, yo diría, hasta pedagogía política. Porque estamos en una escuela política y tenemos cada noche a un personaje que nos acompaña, que nos ayuda, que nos conduce en este aprendizaje. Una de las cosas que sin duda muchas personas no tienen es acceso a la información o no saben cómo buscar la información que les interesa. Entonces nosotros en este programa, conversando contigo, invitamos a personajes como el doctor Alfonso Talavera, que esta noche también nos acompaña, politólogo, economista, muy experimentado en, en el campo de la política y por supuesto eh, asesor político. Creo que la verdad, estamos muy contentos de tenerlo esta noche con nosotros. Un saludo de, de su parte, doctor Taladera, para toda nuestra audiencia y a todos los que están en Facebook Live. ¿Qué tal, Boris? Buenas noches. Un placer estar nuevamente aquí en tu programa en vivo. Y bueno, este, esta vez conversaremos un poco sobre todo lo que implica un cambio constitucional, lo que significa una asamblea constituyente, si es bueno o malo qué experiencias han habido en otros países, en otro lado del mundo, ¿no? Esto tiene que ver mucho con, esencialmente, con las libertades, ¿no? En realidad, doctor, eh, como usted eh, lo sabe, por experiencia y por sus estudios y todos los años que viene acompañando en el campo político a políticos candidatos congresistas, eh, conozco mucho de su labor y su trabajo con la comunidad y también en el campo de la gestión pública, es justamente esa la razón por la cual... Creo que nosotros en esta noche quisiéramos hacerle una pregunta, porque acá se está hablando de manera constante, permanente, congresistas, líderes políticos del Partido Comunista Perú Libre, un partido que le está haciendo un daño increíble al Perú, solamente tiene 69 días, si no me equivoco, y hemos retrocedido más de 25, 30 años de construcción en nuestro país, en el campo económico. El día de ayer estuve en una comunidad en la zona de, de Pachacamac aquí en, en, en Lima, y tuve el privilegio de conversar con algunas personas y me comentan, me dicen, Boris, no sabemos qué hacer. Estamos desesperados porque vemos que cada día el dinero que tenemos no nos alcanza, queremos avanzar, queremos hacer negocios. No podemos, nadie nos compra, estamos realmente preocupados. Y aún más encima nos, quieren, nos dicen que nos van a cambiar una constitución. Si en 20 años... Eh, o veintitantos años con esta constitución hemos crecido, hemos bajado la este, la pobreza un 20%. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera eh, desde su perspectiva doctor Talavera respecto a este tema de tener este o impulsar desde este gobierno comunista una constituyente? ¿Qué peligros? ¿Qué peligros podríamos nosotros saborear ya desde ahora y que deberíamos informarle a nuestra población? Bueno, definitivamente este ya estamos Uh, sintiendo los efectos de solamente escuchar la idea de una asamblea constituyente solamente, el solo hecho de crear incertidumbre con respecto a cambiar una constitución eso no ocurre en los países eh, consolidados económicamente, culturalmente, políticamente no ocurre no es posible que ocurra el cambio de una constitución completa. Lo que ocurre son cambios en las partes de una constitución y para mejorarla. Eh, hablar del cambio de toda una constitución, estamos hablando de cambiar desde el preámbulo. ¿Qué somos como nación? ¿Qué somos como país? ¿No? El, la recordación de nuestro proceso histórico de fundación de la república es no sabemos qué podría decir una, una, una nueva una carta. Entonces, eh, esto es típico de un país que no ha terminado de madurar, no ha terminado de crecer, no ha terminado de fortalecer sus instituciones políticas, porque esto involucra directamente a la clase política, porque es la clase política es la que impulsa los cambios sociales en la sociedad, son los que compiten por hacer gobierno. Y si este gobierno, que ya no es el partido candidato, sino es el partido de gobierno que impulsa una asamblea constituyente, remover completamente la constitución, hay un factor aquí, en el supuesto negado, que el Perú eh, no creo que llegue a una asamblea constituyente muy fácil, en principio porque este, este partido, recordemos que pasó con un 13% no más y si llegó al gobierno fue por un, por un antivoto, pero todo el sector mayoritario que estaba en el otro lado del, del, del candidato del sombrero era un, un sector conservador de centro derecha muy grande, que es el que está al día de hoy en las calles, no sueltan las calles si no lo van a soltar, porque de hecho nadie quiere ser una Cuba, una Venezuela o lo que está pasando en Argentina. En el caso supuesto de que tengamos que soportar la arbitrariedad de este gobierno y, e ir a una asamblea constituyente, fíjese usted, Boris, se dice que iríamos a una asamblea constituyente a la cual tendría que ser sometida a un referéndum. Y el referéndum es decir, sí, ¿O no? Ese es un referéndum. ¿Estoy de acuerdo o no? Y la pregunta es, ¿estoy de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo con 183 artículos de la Constitución, pero no estoy de acuerdo con los otros 213 artículos. Estoy de acuerdo con la parte cultural, pero no estoy de acuerdo con la parte económica. Es un referéndum, nos obliga a decir simplemente sí o no. Es una pregunta un poco tramposa entonces, porque nos quieren poner allí con un sí y un no una cantidad de, de, de artículos que posiblemente no estemos de acuerdo ni se apliquen a la realidad de nuestro país Bueno, se aplicarían de acuerdo a los intereses de quienes aprobaron esta, esta asamblea constituyente Correctamente, así es ¿no? Entonces, ese es, el, ese, es el, ese es el peligro latente al día de hoy Recordemos las palabras del actual presidente de, del BCR Si... Si el sector político se tranquilizara un poco y dejara de hablar de Asamblea Constituyente, el dólar volvería a 3.65, dice. Quiere decir que volveríamos a nuestro estado inicial de crecimiento, de confianza. Pero en la medida en que un inversor, porque recordemos que los países crecen, maduran, económicamente no en función al dinero que tiene el Estado, que el Estado no tiene absolutamente nada. Lo que el Estado tiene es producto de lo que usted, Boris, yo, su empresa, la mía, la empresa grandote, la empresa chica, aportan al, al tesoro público. Ese es el dinero que tiene el Estado para hacer pistas, veredas y garantizar los derechos ciudadanos como, como la justicia, financiar la educación, la salud, pistas carreteras. Pero no nos va a imponer un sistema de abastecimientos, no nos va a imponer un tipo de cambio, no nos va a decir qué tipo de mercado debemos tener, porque el mercado se regula solo. Entonces, frente al, al solo hecho de que este gobierno siga insistiendo que su proyecto histórico como partido, y lo dice su líder, Vladimir Sarrón, de nada hubiese, valdría, la lucha que hemos hecho para llegar al poder, si es que nosotros no concretamos una nueva constitución. O sea, el jefe del partido, el fundador del partido, es el que ha acuñado, ¿no es cierto?, el epígrafe ahí, primera página, Asamblea Constituyente. Entonces, de hecho, este gobierno no va, no va, no va a dar su brazo a torcer con la idea, porque sigue siendo una idea, hasta que no se convoque, hasta que no se consigan lo que ellos están haciendo, recoger firmas para, de acuerdo al artículo 32 de la carta magna, solicitar pedir un referéndum. En realidad, estamos en una situación un poco difícil porque la gente que menos informada está, es la que justamente están apoyando un proyecto que ni ellos mismos entienden, incluso, yo creo, sin equivocarme, casi un porcentaje mucho más alto del 95 o 98% de los peruanos nunca leyeron la Constitución. Entonces, ¿qué estamos defendiendo? ¿Qué estamos proyectando? ¿Hacia dónde queremos ir? En realidad, esto es un asunto político basado en la ignorancia y en la poca capacidad de un Estado que realmente quiere el bien del Perú y lo único que quieren simplemente es el poder. Es la perspectiva que están dando. Ahora... No solamente es la desinformación, sino la, la falta de formación. Entonces, si nosotros analizamos el este Congreso, no este, sino los anteriores, los últimos uh, tres o cuatro congresos, es, eh, es el prototipo de Congreso de un país, ¿no es cierto?, sin instituciones. Recordemos cómo la prensa bautizaba a los congresistas. El robacable, el comeoro, y, y eran solamente intereses privados, intereses personales, además de mezquinos, sucios y baratos, ¿no es cierto? Exacto. No había nada eh, que involucrase una gestión directamente con la población o un sector de la población. Estos años que nosotros hemos soportado congresos risibles, por decirlo menos, vergonzosos, ¿qué nos, nos puede garantizar? Que una asamblea constituyente porque sea eh, convocar una asamblea constituyente que es imposible en principio que es imposible convocar una asamblea constituyente porque el mandato de la misma de la misma constitución este lo prohíbe el Congreso es tiene el poder constituyente no para no para hacer una nueva constitución sino para reformarla modificarla y esta reforma someterla a un referente ese es, ese es el procedimiento. Entonces, la misma carta tiene su propio candado, que los rojos, que cerrón leía ayer en uno de sus tweets, decía que el artículo 32 está es clarito en cuanto a que, pues, el pueblo solo puede convocarse a una asamblea constituyente. Eso es falso, ¿no? es mandato constitucional que solamente y solo a través del Congreso se puede modificar la Constitución. No lo puede, no lo puede hacer Boris Darmon este, convocando a, a medio país en, en, en, en el campo de martí y firmar un plan No, no es así. Tiene que ser, y está amarrado y está sujeto al artículo 206 de la Constitución. Entonces, si violan la Constitución al día de hoy, eh, la caída del gabinete de Bellido, eh, la presión que están ejerciendo los sectores democráticos, liberales, de una u otra forma está funcionando. El gobierno sabe y siente que no tienen todo el apoyo que creyeron tener, por dos razones. En principio porque quienes se están oponiendo a todo el régimen y de un, un gobierno que no es ni comunista, no es nada este gobierno al día de hoy, es un gobierno desastroso de gente prontuariada así de simple. Entonces sí, no tienen ni siquiera una idea clara de lo que para ellos significaría al día de hoy implementar un gobierno medianamente proletario, socialista, ni siquiera saben cómo implementarlo, no saben. Menos podremos imaginar una asamblea constituyente eh, con representantes, de, no sabemos quiénes, podrían llegar asentarse sentarse, a hacer una constitución. O sea, hacer una, una constitución no es un asunto fácil, no es como escribir una carta a un vecino. Es más, es, es más peligroso, inclusive, saber las personas que se sentarían en esa asamblea constituyente que el texto mismo aprobado. ¿No? Entonces, eh, la lucha es, es, es larga, esto no se resuelve este año ni el próximo, es un tema que va a tener mucho que ver con la calle como fue el caso de Chile. Contemos un poquito esas experiencias, justamente le iba a preguntarme, se adelantó un poquitito y justo qué bueno que, que lo mencione, qué es lo que está pasando en otros países donde se ha hecho eso, por ejemplo Chile, que todavía por supuesto no tiene un gobierno comunista y luego seguramente hablaremos de las otras que por supuesto ya están en esas consecuencias tristes y atroces a las que han llegado. Cuéntenos un poco el caso de Chile. Chile, eh es considerado en Latinoamérica como un país prácticamente de primer mundo, por sus, por sus niveles eh, socioeconómicos y sus niveles de libertad económica. Así se mide un país. Entonces, Chile alcanzó los mayores indicadores de desarrollo y de índice de desarrollo humano, por encima de Brasil. ¿no? Eh, sin embargo, eh, es el propio capitalismo también que tiene sus subidas y sus bajadas, ¿no es cierto? Correcto. Es el, es el proceso histórico de la economía en el mundo y de las finanzas que es ondulante. Sube y baja como, como toda nación o como toda civilización que nace, crece, desaparece y, crece, y aparece otra. La economía es igual, no es estática, se mueve. Entonces, el alto crecimiento... El alto potencial de libertades que tiene Chile permitió que cientos, miles de empresas de todo el mundo se estableciesen en Chile precisamente por las libertades. Y una de ellas es las libertades económicas. Y las libertades económicas, el Estado tiene como misión compulsiva, es su deber, su misión, cobrar impuestos. Es su deber. Por lo tanto, Chile tiene un 95, 97% de formalidad. Ahí el 97 quizás para 98% es eh, todo el mundo tributa, todo el mundo paga, todo el mundo declara, todo el mundo entrega una, un boletito, una boletita. Ahí no se encuentra la informalidad que tiene el Perú. Es al revés. Nosotros aquí tenemos una, una presión tributaria del 16% estancada allí hace 20 años. ¿no? Así lo dejó Fujimori al día de hoy no se ha movido la, la presión tributaria por la propia informalidad ¿no? entonces dentro de esa informalidad eh, los capitales llegan también al Perú, pero entonces ¿dónde está la presión tributaria en el caso peruano? en las grandes compañías ¿dónde está la presión tributaria? en Chile en la, en la clase media profesional, los trabajadores y los impuestos al trabajo son altos y todos pagan. No hay un solo universitario en Chile que no haya hecho su carrera sin un crédito de banco, o postular a su beca, pero todos pagan, y todo está bancarizado. Allá no hay que yo hago mi carreta en la esquina, yo hago mi cosquito, mi chinganita, no, no, no, no. y si lo haces, lo haces y te sujetas a la norma, y la norma tiene que ver con las libertades que tú hagas negocio, pero cumple los requisitos. Uno de ellos, ¿cuál es? Formalízate. Tu licencia, tu aspecto sanitario y tus impuestos. Mientras cumplas todo eso, no vas a tener ningún problema. Entonces Chile es una, es una nación, es un país con unos indicadores, de, con unos indicadores de, económicos de, eh, extraordinariamente altos. ¿Pero qué pasó? Precisamente ese poder de concentrar tanta riqueza financiera comenzó a estrangular también a la clase media ¿no es cierto? ¿qué es lo que, qué es lo que también este, eh, lo, lo, lo, lo dice Marx? Eh, eh, Marx dice en principio el capital es extraordinario pero el capital terminará eh, destruyendo y desapareciendo a la burguesía y sobre todo a la clase media dice Parece que después de 200 años, o ciento y tantos años, la profecía de, de Marx se puede cumplir. Se equivocó en cuanto a comunismo, pero en cuanto a crisis del capital, no se equivocó. Vimos la, la burbuja inmobiliaria en, en Estados Unidos en el 2008, en donde el capital se tragó, el capital del planeta. Y sobre todo quienes salieron perjudicados fueron la clase media, que perdieron sus casas, sus ahorros... Este, y vimos la tragedia norteamericana, ¿no es cierto?, que arrasó todo, todo el planeta. Pero fue el mismo capital, ¿no es cierto?, el que se encargó de corregir, ¿no es cierto?, las tasas de interés, este, se encargó de, de rehacer prácticamente a la economía de los Estados Unidos y con ella dar confianza a todo el sistema financiero mundial. Ahora, nosotros, el Perú, que somos todavía una nación incipiente en cuanto a, a formación de capital. Formación de capital, es decir, empresa, pequeña empresa, conglomerado de empresas, clúster de empresas. El Perú no tiene, no tiene patentes, por ejemplo. No produce patentes, o sea, invención, creación. Chile es el primer país en Latinoamérica en, en tener patentes. Los jóvenes universitarios y las empresas patentan inventos, patentan sus descubrimientos y patentan sus, sus propios software y, y, y sus propios procedimientos. Eso es conocimiento y el conocimiento es poder y el poder es riqueza. El Perú no produce, por ejemplo, patentes. ¿no? Entonces, ¿qué sería el Perú si en, en las condiciones en las que nos encontramos por debajo, largamente por debajo de los niveles culturales y de investigación que tiene Brasil, que tiene Chile, Colombia, y el mismo Argentina, en las circunstancias en las que está, los niveles de producción que ha tenido científicos en el tema agrícola, minero, pesquero, son increíbles, este, aeroespaciales, ¿no es cierto? Eh, Perú nunca ha llegado a tener esos niveles, ni siquiera en los mejores años de la economía del Perú, que fue el boom del canon minero que pensaron los comunistas, quienes dirigían las regiones y que están todos presos, no es cierto que el boom minero iba a durar toda la vida, pero ese fue el ciclo, pues, ¿no? el ciclo de la economía mundial en donde, los, en donde los chinos compraron, compraron, compraron, se estoquearon y obviamente tenía que comenzar a bajar la curva. Ahora China está comprando nuevamente y el cobre está en todo su esplendor y los ingresos en el Perú van a ser altísimos, a pesar de tener un gobierno comunista, a los chinos no les importa de dónde venga el oro, de dónde venga la plata, el cobre, lo que a ellos les, importa, les interesa es seguir produciendo motores, seguir produciendo fibras seguir produciendo cables, ¿no es cierto? Y van a seguir comprando, en las condiciones en las que están los acuerdos y los tratados. Entonces, el chisme, eh, el hecho de, de proclamarse este gobierno marxista, leninista, aunque el presidente dijo en Naciones Unidas, no somos un país comunista, ¿no es cierto? Pero al día y a la semana siguiente sale anunciando que van a nacionalizar camisea, ¿no es cierto? El dólar salió disparado de nuevo y la crisis, la primera crisis del gabinete se vino abajo y el dólar bajó un poquito. Entonces, ¿cómo podemos ver? Sin necesidad todavía de tener una constituyente, que no sabemos qué es lo que quieren ponerla ahí adentro, pero intuimos qué es lo que quieren hacer. Con, con la constituyente. Por el, lado de lo, por el lado del gobierno, este sector comunista, que al final, eh, todos los comunistas se van a juntar en un mismo propósito, que es cambiar el régimen económico, que es lo primero eso, que les interesa. ¿Eso es lo que está pasando en Chile? ¿Cambiando el régimen económico? ¿Eso es lo que está pasando ahí? Por supuesto. Lo que, lo que se ha reclamado durante años en Chile es que, por ejemplo, la salud es cara. ¿No es cierto? Y es sí. cara, como en los Estados Unidos es cara. Mientras que en Estados Unidos, este, el Estado comenzó a, a tomar, yo esto ya hace, hace después de la burbuja inmobiliaria y, los crisis, y la crisis que hubieron, el Estado comenzó a meter mano directamente en la salud pública, que fue el plan de Obama, ¿no es cierto? Claro. Este, y que el Congreso lo bloqueó y los intereses de las clínicas y de, de, de los laboratorios, eh, el plan de, el plan de, de el plan de Obama se quedó a la mitad. Chile comenzó a hacer lo mismo necesitaba el Estado este, involucrarse más, porque toda la, toda la actividad privada de la salud la tienen los privados. Y entonces, en Chile, si uno no tiene seguro, no se atiende. Uno va a, una, a, una, a un consultorio de un médico y tiene que ir a través de, un, de una compañía de seguros, sea caso peruano, eh, la compañía de seguros RIMA, Pacífico, cualquiera. Si no, no puede Estados entrar. Estados Unidos es solamente seguro. Si no, no, no puede tener en, acceso a la medicina. No puede entrar a un consultorio como lo tenemos acá. ¿No es cierto? Vamos, bueno. tocamos la puerta del médico, entramos. No. ¿De qué seguro viene? Porque allá todo se paga. Todo tiene una prima. Esa burbuja capitalista chilena explotó antes de la pandemia. Con Piñera, que dicho sea de paso pues es, este, eh, es, el, es la firme eh, imagen del, del capitalista multimillonario chileno. no Dueño de la dueño de una fortuna impresionante, dueño de parte de la roya, de la aristocracia gobernante chilena. Pero esto este fue un pleito entre toda la izquierda junta, ¿no es cierto? Y la, y la derecha pinochetista por el otro lado. Entonces, aquí se han turnado el gobierno dos frentes, la coalición de la izquierda y toda la derecha junta. Y esta vez le tocó una vez más a Piñera ganar por segunda vez la presidencia desde el lado de la derecha. Recordemos una cosa, Chile ha gobernado con una, constitu con una constitución liberal, uh -huh. pero quienes han gobernado han sido pues, este, una coalición de izquierda más de 20 años con esa constitución, y han ejercido y han hecho un país con una economía social de mercado, una, una, una, una economía liberal, con un congreso comunista de izquierda y con una presidenta o un presidente de izquierda. Lo que pasa, en el caso chileno, es que el éxito de la economía no chorreó utilizando las palabras de entonces del de vale. delincuente expresidente Toledo, ¿no? no claro. este El chorreo, ¿no es cierto? O sea, el goteo, que, que gotee de, los, de, de lo, que hay, lo que se produce arriba, que chorree un poquito abajo, pues, ¿no? Algo. Entonces, en Chile, en, Chile, en Chile no goteaba, porque allá todo el mundo, el que no tiene un trabajo y un seguro, está muerto. Y los créditos educativos y Toda eh, la vida cotidiana en Chile no funciona si uno no tiene y no está bancarizado. Entonces la, la cosa explotó. La cosa y la, y la gente salió y, y como dijo, con, eh, en las palabras de Mao Zedong, una chispa incendia una pradera, ¿no? Una chispa puede incendiar una pradera, un libro de Mao. Y en este caso fue cuando el escolar se brincó, ¿no es cierto?, en el metro este, el ingreso al metro precisamente, no No pagó, porque les habían subido 20 centavos el precio del, del pasaje escolar. Entonces los carabineros lo sacaron al muchacho del, del, del tren y todos los escolares se fueron encima con la policía, armó un lío y tomaron el metro. Comenzaron escolar, escolar. La revolución socialista en Chile comenzó con un reclamo escolar por el aumento de un pasaje. Salieron los universitarios y salieron y siguieron saliendo y tomaron Chile. Tomaron las calles y se aprovechó todo el mundo. O sea, la misma izquierda que había generado en más de 20 años este tipo de economía disocial, donde se enriquecieron unos y se empobrecieron otros, es el mismo caso de la izquierda caviar peruana el caso de las Villarán, el caso de las Verónicas Mendoza, el, el caso de los García Sallanes. Esa izquierda es la que pasó de ser proletaria chilena a ser la figura caviar de los gobiernos de turno en Chile. En donde el joven, en donde la familia se hartó y salieron y le tocó para desgracia a Piñera pues este, afrontar todo esto. Piñera hubiera caído si es que no hubiese sido porque lo salvó la pandemia. La, pandemia, la ayuda le viene del cielo. La pandemia lo salvó, la ¿no? ayuda del cielo, la ayuda. Porque, los, porque las calles estuvieron cinco, casi cinco meses tomadas por la, por la gente. Y ahí hemos visto la cantidad de muertos, ciegos, tuertos por decenas no en donde ahí sí se agredió donde allí sí se metió bala donde allí sí se sacaron a la gente casa por casa en donde el estado este puso mano fuerte sobre la sociedad en base a su propia constitución ahora el una poder, sobre el poder que le da la constitución para ejercer no es cierto la libertad de todos ahora una pregunta sé lo, he visto algunas noticias que en Chile la constitución está causando un cierto nivel de desconfianza y una apertura a temas que no eran del agrado, ni tampoco lo son del agrado de los chilenos. ¿Podría pasar lo mismo en el Perú? ¿Qué peligros tenemos nosotros con que pase algo parecido y que finalmente terminemos? Y el otro día escuché un comentario muy interesante de una persona que decía que este, en Tacna había mucha plata y que había plata que para gastar. Lo que pasa es que no saben hacer gestión. Y yo le digo... ¿Y por qué entonces tú estás en contra de una constitución como la del 93 que te dio tanto dinero y que no supieron gastar? Entonces, ¿por qué no usas la misma constitución y generas riqueza ahora y luego ahora sí tú como gestor, según tú de la izquierda, pues llevas ese, ese, esa riqueza a donde tú dices que nunca llegó? ¿Por qué tienes que cambiar la Constitución? ¿Cuál es la razón? ¿Simplemente querer tener el poder? ¿Poner algo ahí que te, que te facilite quedarte en el poder? ¿Cuál es el peligro? A ver, eh, los chilenos eh, eh, están en serios problemas, ¿no? La Asamblea Constituyente chilena, dos tercios de la Asamblea Constituyente son componentes eh, de todos los partidos comunistas. Dos tercios. Un tercio es la derecha. Ellos no controlan nada, no controlan ninguna de las comisiones principales de la Asamblea Constituyente. Eh, uno de los, eh, han acordado, bueno, todavía están en un proceso de, de, de gran debate, ¿no? Pero, fíjate tú, que uno de los acuerdos eh, últimos que tuvieron fue este, eliminar la policía. En, la, en los acuerdos de Asamblea constituyente en comisión de constitución, es desaparecer los carabineros, por ejemplo. Porque uno de los planes, precisamente, de cualquier régimen comunista, es que no exista ningún tipo de aparato estatal opresor contra el proletario, contra el ciudadano. No debe existir. Entonces, lo que ahí debe existir son un tipo de, de seguridades eh, locales como las que tiene Chávez, como las que tiene Cuba, como las que tienen y los, como lo que tuvieron los países socialistas que ya no existen, Rusia, China, en fin. Y tenían pues cada cierto, cada ciertas manzanas, tenían un comité popular de seguridad vecinada ciudadana, o sea, de soplones, ¿no? En donde ahí se ajusticiaba. Y donde se desaparecía al opositor. Entonces, ese es el plan hacia donde está llegando Chile. Este, la, la apertura que tienen eh, los mapuches, no la nación mapuche, que están dentro, dentro de la constituyente, tienen planeado hasta cambiarle el nombre a, a Chile. ¿No es cierto? Imagínate, imagínate. Entonces, nosotros deberíamos esperar, obviamente, y lo, hemos, y lo estamos viendo en redes, eh, crear el Estado Plurinacional del Perú, ¿no? O sea, estamos yendo en, en un camino sobre lo que hizo Evo Morales. Es como decir, si el nombre fuera, eh, para decirlo aquí, como si el nombre fuera la clave. O sea, yo soy Boris ahora, mañana me cambio a, al nombre de Jorge y porque ahora me llamo Jorge ya voy a ser exitoso porque como Boris no puedo ser exitoso. El nombre no tiene nada que ver. En realidad es una tontería es desde mi punto de vista. ¿no? Entonces, a tu pregunta sobre por qué no continuar con una constituyente como la de con constitución como la del 93 si con la del, con, si con la del 93 crecimos y llegamos a, a, a tener cifras en positivo disminuir la pobreza etcétera etcétera porque el concepto el concepto de filosófico doctrinario de un comunista este, son estatistas son estatistas y defienden la abolición de la propiedad privada abolición de la propiedad privada. Ese es su tema. Ellos no pueden concebir un Estado con libertades, en donde, en donde todos pueden hacer lo que les dé su gana, ¿no es cierto?, en base a las libertades, sino que todo tiene que estar centralizado, ¿no es cierto?, en el Estado, valga la redundancia. Todo tiene que estar controlado desde el gran hermano mayor, según Orwell, ¿no? En el libro 1984, el gran hermano, donde todo lo ve, todo lo sabe, ¿no es cierto? Y en donde el Estado hace, dice y se ejecuta, Cuba. Pues. Parece, parece contraproducente, ¿no? Que todos los monopolios de los otros son malos, menos el monopolio del Estado. Y justamente en la parte ejecutiva o axiológica, los monopolios así llamados, de los otros han producido ricos y los monopolios del Estado han llevado los países al caos como Venezuela, como Nicaragua, como los países como a donde va Evo Morales con toda su, su, su, su, su comitiva, a donde va Argentina a donde ya está Venezuela que es un caos, la verdad es impresionante y mira, creo que en ese sentido nosotros los peruanos tenemos que informarnos Mira, eh, en el caso del Perú es más, grave que, es más grave que Venezuela, es más grave que Bolivia, es mucho más grave que Argentina y el proceso que está viviendo Chile. Por la siguiente razón. Eh, recordemos que aquí tenemos un presidente que no podemos decirle filoterrorista de ninguna manera. Él es fundador del CONARES UTEP, del brazo armado del... Terrorismo criminal en Perú, Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Amigo, claro. de, amigo de los liberados de después de haber, de, haber, de haber purgado 25 años de condena, como la Marta Guatá y todo lo demás. En cambio, Serrón, cerrón es cubano, él es castrista, formado en Cuba, ¿no es cierto? Su pensamiento es... Marxista, es leninista. Él cree que el modelo cubano debe primar en el Perú. Como conversábamos en algún momento, la idea es nivelar a los ricos con los pobres, no al revés. Y tú nivelas a los ricos con los pobres cuando le quitas todo. Así de simple, ¿no es cierto? Le quitas todo, el rico fuga porque el porcentaje de ricos en el Perú es mínimo, son familias, son empresas, son conglomerados, se van, el Estado es propia, o sea propia, y niveló pues, rapidito, niveló hacia abajo. Ahora, Cerrón eh, es un marxista bien, bien formado, y en sus conferencias y en las reuniones de su partido, él le enseña a su partido, le dice hay que hay que aprender a quedarse en el poder. Punto uno. No soltar el poder. Segundo, habla sobre la religión. Y él dice, hay que abolir la religión. Y sí entonces, el artículo tercero de la Constitución nuestra, de la persona y de la sociedad, derechos fundamentales de la persona, artículo 2, 3. Derecho, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. No hay persecución por, por ideas, por ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. Esto es la constitución del año 93 y lo que sí se abolió fue que era una constitución del año 79 que profesaba y decía la religión católica. Nosotros somos un estado laico, como lo es, como lo es este eh, Turquía. Turquía es una nación musulmana, pero es laica, donde ahí todo el mundo se puede vestir como quiere y profesar la religión que quiera. Turquía, el, el, el, el gran imperio turco-otomano, ¿no? el puente entre el Gran Oriente y, y Occidente, ¿no? necesariamente comprendieron que tenían que ser laicos para poder ser la frontera entre una gran nación, la gran nación musulmana y, y, y el cristianismo. Después de la, después de, de la caída de Constantinopla con, o del Imperio Romano, comprendieron que tenían que que unir su gran cultura y su gran religión a la universalidad. Turquía es laica. Allí no hay que la, la mujer que si quiere ponerse y vestirse a, a la usanza musulmana lo hace. La, la turca que quiere vestirse a la moda, a la occidental, se viste como quiere. Entonces, bajo fin, ex, bajo no. esa experiencia, entonces, eh, el, el espíritu de estos grupos totalitarios es querer poner a toda la población bajo un concepto de, absolutis, de absolutismo que no funciona, que sencillamente no es lo que realmente está adaptado al ser humano, al sentido natural del hombre, de su capacidad de elección, de su libertad y estamos hablando siempre caemos en los derechos de la persona, a las libertades entonces si, si para Serrón, como para como como para el comunismo, el, la religión es el opio del pueblo, hay que oponerse a cualquier tipo de religión, sea musulmana, ortodoxa, cristiana, la que venga a, a, a la población, hay que, hay que extirparle, ¿no es cierto?, el mito de la religión, tiene que ser la pauta del Estado, la pauta y el control de la política pública, por eso años atrás se ha discutido y se peleó en las calles, con mis hijos no te metas, porque el Estado se estaba entrometiendo nosotros vamos a educar a tus hijos sexualmente. ¿Cuál era, la, cuál era entonces la agenda, no es cierto, del gobierno? Era la agenda transexual, era la agenda de género, era la agenda, no es cierto, este, de, de la ideología de género, que se ha discutido bastante. ¿Qué duda cabría...? De que en la próxima constitución comunista, en donde van a entrar todos, no solamente estos comunistas, van a entrar los caviares, van a entrar los progresistas, van a entrar todas las organizaciones de derechos humanos y van a entrar todas las organizaciones, ¿no es cierto? LGTBI. ¿Dónde quedan los preceptos de familia? ¿Dónde quedan los derechos de las minarías pasarían a ser derecho de las grandes mayorías, uh -huh. que no se practican. Y hay que comprender que el Perú es un estado y un país conservador. Uno puede casarse entre hombres en Argentina, sí, en Brasil hace años, en Colombia también, en Chile ya lo probaron. Pero recordemos que Perú tiene Siempre una... Siempre ha sido un bastión. Un bastión pues este, cultural, el cristianismo y el catolicismo en el Perú fue muy fuerte, por algo no se liberó, no se libró acá la última batalla contra el imperialismo, contra el, el imperialismo virreinal español, pero toda esa costumbre, toda esa cultura está acendrada en el interior del individuo, de la familia. Si nosotros salimos un par de horitas fuera de Lima, ¿no es cierto?, a Guarochirí, un poquito más arriba, vamos a encontrar allí una fiesta patronal, vamos a encontrar una procesión, vamos a encontrar una actividad cultural, religiosa, propia y ancestral. ¿Cómo puede un partido político o una mente obsoleta, desquiciada, este, detenida en el tiempo, equivocada? Porque lo que no funcionó en la Europa del siglo antepasado de Marx, en donde el siglo pasado, cuando cayó en el año 89 el muro, que es el gran símbolo de la caída del comunismo. En otras palabras, ¿quién triunfó? Triunfó el capitalismo sobre el, por encima del muro. Se reunificaron las dos Alemanias y es un país próspero. Rusia se redujo a lo que, a lo que originalmente era, y Polonia es una potencia. ¿No? Y Vietnam, que también era comunista, es una potencia donde produce tecnología, blockchain, producen conocimiento. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros con solo el hecho de anunciar que el Perú va a una asamblea constituyente sin siquiera poder, sin siquiera convocarla y ya sentimos el peruano consciente, siente pánico, pavor y dice, ¿dónde está yendo mi país? El peruano, porque tenemos como vecinos a Bolivia, Chile, Argentina... Tenemos como vecinos a, a, al más cercano, Venezuela, y vemos que es un caos. Tenemos a nuestros vecinos refugiados en el Perú. Nosotros lo estamos viviendo y lo escuchamos. Sin embargo, el dinero y el capital es frío. Yo no pongo un dólar donde no me garantizan estabilidad. Yo no pongo una planta, una fábrica, una industria donde no me garantizan mínimos derechos, ¿no es cierto?, en donde me van a respetar la propiedad, van a respetar la libre empresa. Entonces, ¿qué sería Perú? Una nueva isla, ¿no es cierto?, aislado del mundo, autárquico. Nosotros podemos todo, nosotros producimos todo, algo así como Corea, ni siquiera Corea del Norte puede, eh, puede sobrevivir. Corea del Norte... Es especialista rompiendo todo el bloqueo económico que tiene, sobre, que pesa sobre Corea. Para poder importar suministros para su país. Para producir dólares y para contrabandear alimentos hacia su propio país. Es un ejemplo, es un, una tarea, Boris. Pero es un país aislado. Es un país con todas las sanciones de todos los países... Occidentales y capitalistas del mundo. No le compran ni le venden nada. Perú, ¿qué espera con un régimen, ¿no es cierto?, futuro, eh, eh, que no existe todavía, inexistente, en un supuesto régimen con una constitución en donde el Estado se roga ahora el derecho de decir. Competimos contra las empresas eléctricas porque el precio del, de la energía es cara. O expropiamos o creamos otra empresa. Pero es más fácil quitar ¿no? lo que ya está hecho. Uh -huh. Correcto. Así de, así de simple. Y porque no saben no, ellos que administrarla no es solamente comprar el caballo. Hay que saber también de dónde sacar la alfalfa para alimentarla. <risa> no ahora, es cosa el, nomás de adquirir un asunto. Y entonces el concepto, el concepto comunista de justicia social no está en función a hacer crecer empresas, industrias y la economía sea saludable y se, y se redistribuya la, la, la utilidad, la ganancia en bienes y servicios, sino que el concepto comunista de, de Estado es tener control sobre la población, control sobre cómo debes pensar. Es decir, aquí no hay religión oficial. En otras palabras, no existe religión. Tu religión es el Estado, y el catecismo estatista que tenemos nosotros. Punto uno. Segundo, en cuanto a tus libertades, te puedes movilizar por donde te autorice el Estado. Uh -huh. Puedes salir del país, ¿no es cierto?, siempre y cuando cumplas con tan, tales y tales requisitos. ¿Qué es lo que le, qué es lo que prometen los afganos que están ahorita, los talibanes, ¿no? Todo el mundo puede entrar y salir de, de, de Afganistán, no hay problema, ¿no? Siempre Pero las condiciones se... las ponemos nosotros. Siempre y cuando cumplan las condiciones. Venezuela es así, Venezuela es Entonces, así, Cuba es igual. Entonces, este, progresivamente, el Estado peruano se va a deteriorar, se, de hecho se deterioraría. Este, ya amenazaron a los medios de comunicación con, con, con, la, con el radio espectro No que era evidente que iba a ocurrir, en algún momento salían a decir vamos a, a volver a licitar el radio espectro tú sin radio espectro pues este puedes tener ser socio o haber haberle metido 100 millones a las carreteras y tener la garita al día siguiente te dicen sabes qué vamos a volver a licitar las garitas ah uh -huh, oiga uh -huh. pero yo tengo que invertir 100 millones no sé las vamos no a problema. licitar y si tú ganas va y si no chao perdiste no entonces yo soy el dueño de las vías pero voy a poner la garita. Entonces, la garita en los medios de comunicación es es el radio espectro. Si yo te quito el radio espectro, ve qué haces con ve qué haces con tu canal 4, 5 y con tu antena, es tu problema. Se la vamos a concesionar a unos vietnamitas, amigos nuestros, ¿no? Ah. Que van a que van a hacer un canal de televisión educativo. Y que nos van a dar nuestra parte porque esa parte es la que estamos buscando, porque es el hecho de que no es que te voy a dar una empresa mejor, para que tenga mejores réditos para el Perú. Aquí el interés es único y exclusivamente de la élite que está en el poder. Se nos va el sí. tiempo. Eso se llama, eso eh, se llama, la pregunta va, sí, adelante, adelante. Eso se llama, Boris camarilla. La camarilla chavista, la camarilla eh, castrista, la camarilla de Evo, la camarilla de los Kirchner y la camarilla de los Lula. Acá, un gobierno cualquiera afuera que se consolide va a terminar en la camarilla de Serrón y sus cuatro compadres que van a terminar presos dentro, dentro de poquitos años. Así es. En realidad, yo te agradezco muchísimo porque me acaban de hacer unos comentarios interesantes respecto a la charla, muy informativa e instructiva, palabras bien interesantes que están mencionando nuestros seguidores. Y una de las cosas que le quiero preguntar a este doctor Alfonso, ¿Podemos todavía nosotros detener esta avalancha desastrosa? ¿Podemos hacer algo? Si, como decían algunos, si es cierto, nosotros podemos salir a las calles, gritar y todo lo demás, aunque hoy día no he estado presente, acabo de leer, dicen que hay unas noticias muy interesantes en uno de los canales develando algunas cosas muy, muy comprometedoras con los líderes no solamente de los partidos que ya conocemos, sino también con el presidente. Eso quiere decir que si bien es cierto, la lucha nuestra, la presión nuestra es evidente, constantemente salimos a las calles, estamos diciendo nuestro punto de vista en contra de un gobierno comunista eh, como, el, como el que tenemos ahora, también sabemos que la verdad siempre triunfa y que la mentira y la trampa tiene patas cortas creo que allí podemos concluir de alguna manera que todavía hay esperanza y me gustaría escuchar sus palabras para todos los peruanos antes de terminar esta entrevista mira definitivamente sí porque el... al día de hoy la marina ha puesto en su sitio al gobierno de arranque el ejército no dice nada la policía está subordinada. Sin embargo, tenemos un Congreso de la República que no está controlado por la izquierda. Aquí tienen que deponer actitud los congresistas. Este Congreso no está debatiendo los problemas como se debatían en los congresos anteriores. En donde la comisión de ética era la orden del día. Donde se debatía el, el hecho inmoral de un congresista y era lo que se hacía noticia. Este congreso está polarizado entre la oposición y los socios del gobierno, ¿no es cierto? Que somos, que, que es, eh, somos Perú, este, ahí está... Uh, acción popular que juega a, a media caña entre si está por este lado o está en el otro lado y el pueblo tiene que presionar al Congreso tiene que per, tiene que presionar a los congresistas hay que apretar a nivel nacional cada región tiene que apretar sobre su congresista porque de una u otra forma eh, el congresista peruano es un congresista mediocre una vez que ha llegado al Congreso está pensando en sus 20 mil soles antes que en la riqueza de todos los peruanos, que significa estabilidad, que significa, ¿no es cierto?, seguridad. Este gobierno, lo que podría hacer, que no se va a atrever a hacer lo que hizo Evo Morales, lo que hizo Chávez, recordemos que Hugo Chávez llegó con el 90% de, de aprobación al poder. Este presidente ha llegado por el, el antivoto de los que ahora están llorando, diciendo, nos van a cambiar de constitución. Boris, en San Isidro votaron, 23 mil ciudadanos de San Isidro votaron por el sombrero. En La Molina fue lo mismo, y en Miraflores hubo voto. Solamente el voto disidente, el voto de odio, ¿no es cierto?, en Lima, por no votar, por la candidata que tampoco era nuestra candidata pero era la candidata que al menos nos iba a garantizar una estabilidad económica y una y una y un régimen liber, eh, liber, libertades por lo menos. de libertades pues ahora esa gente está preocupada no Evo Morales cuando ganó también ganó de la misma forma que fue un proceso distinto pero ganó mayoritariamente Lula ni qué decir este gobierno no tiene el mandato que tuvo sus socios del clan criminal del foro de Sao Paulo, que ya fue denunciado ayer y hoy, ¿no es cierto? Ayer y hoy, sí, lo acabo de ver las noticias. sí ¿No es cierto? Que es una, que es una organización criminal, criminal de narcotraficantes de donde se financiaban a presidentes, inclusive al gobierno español, a los líderes de la izquierda española, este, la izquierda que, ha estado, que se entrometió también aquí en el Perú. Entonces... No creo que el proceso sea fácil para los zurdos en el Perú. No va a ser el caso boliviano, no va a ser el caso este, venezolano, pero hay que recordar una cosa, que tienen el control, desgraciadamente, del aparato estatal. Tienen la planilla estatal, tienen toda la superestructura para movilizarse mejor y más rápido que un partido político o que un grupo de colectivos. Pero va a llegar un momento en que la soberbia de este gobierno, como lo, lo vimos con Bellido en su momento, desautorizando a, al, al canciller, retándolo a su mismo presidente en el Cusco, ese es el conflicto que tiene, pues el que cree que su forma de pensar... Debe es, primar sobre los demás. Es el partido político. El partido político, según ellos, según Bellido, según Cerrón, el presidente debe hacer lo que el partido manda, ordena. Y eso es un partido, sabemos que es un partido, pues, este, un partido de cantinfla, pues, ¿no? Porque el comunismo no existe, no existe en ningún lado, eso no existe, es una, es una, una ilusión. Somos un país globalizado donde un joven desde el cerro de San Cosme y del otro desde Salvador con el joven que vive en La Molina, están conectados con, con los jóvenes de, de, del otro extremo del mundo y haciendo negocios. Están comprando zapatillas de allá y el de acá le está vendiendo polos. ¿Cómo puede un gobierno, discúlpame la expresión, estúpido, de, un, de, un, de, una, de una, una mentalidad obsoleta, absurda, de un presidente pretender o del presidente de un partido, bloquearle a un joven su celular. Le van a bloquear su Alibaba, su Wish, no van a comprar. O sea, ¿qué van a hacer? Van a cerrar la frontera, las aduanas no van a funcionar. O sea, es tan ridículo, es tan absurdo lo que están proponiendo, que va a ser muy difícil, ¿no es cierto? Que puedan acuñarnos a la fuerza una asamblea constituyente, a menos que saquen la tropa. Y, y aquí vendrá, y aquí vendrá, pues, este la fortaleza de, las, de, la, de la institución armada, como ocurrió y se le plantaron por primera vez al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, correcto todo el aparato, todo el comando conjunto de las Fuerzas Armadas salieron y le pusieron un papel en la cara a Donald Trump. Por encima de los intereses de Donald Trump está la Constitución y las Fuerzas Armadas respaldan el proceso electoral que ha sido limpio. Hay que esperar qué tan patriotas son, qué tan patriotas son nuestros generales, nuestros militares y responden, no es cierto, al llamado constitucional. Excelente, excelente. La verdad que ha sido un placer. Eh, creo que la población tiene muy claro con las experiencias que tenemos de otros países con lo que nos podría pasar aquí. Entonces yo creo eh, que sería como lo, como lo menciona usted, doctor, es importante entender que es estúpido realmente sabiendo ya las experiencias que trae este señor desde Cuba o las experiencias de nuestros amigos del millón y medio de venezolanos que viven aquí eh, que podamos o que tengamos nosotros los ciudadanos dejar que en este país se ponga en tela de juicio nuestras libertades y nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Gracias doctor Talavera porque siempre es atinada su opinión siempre acertada sus comentarios, agradecido por su contribución a la comunidad y a nuestra comunidad de Conversando Contigo. Que Dios lo bendiga y que pueda estar bien de salud y que por supuesto bendición para todos sus proyectos y como siempre dando los consejos y la ayuda que requiere nuestro país. Señoras y señores, el día de hoy ha sido una entrevista sumamente importante con el doctor Al Alfonso Talavera, nuestro amigo politólogo y eh, este en, eh, sabedor de todo lo que hemos escuchado en esta tarde y por supuesto muchos de ustedes pueden acceder a esta información en Boris Harmon canal en nuestro YouTube y muy pronto en nuestro fanpage, lo vamos a tener conectado también con nuestro fanpage a partir de los próximos días y ustedes podrán acceder a toda la información que tenemos aquí en nuestro programa conversando contigo. El día de mañana estará con nosotros un eh, empresario que nos va a hablar acerca de la corrupción dentro del contexto de contrataciones del Estado. Debería usted escuchar esta entrevista por Facebook Live. Los esperamos el día de mañana en nuestro Conversando Contigo a las 9 en punto con este servidor. Una vez más, gracias, doctor Talavera. Con, para todos ustedes, una feliz noche, como siempre, conversando contigo con Boris Darman. Así que desde aquí, chao, chao, chao. Buenas noches, chao. Gracias.